Bueno amigos, estas recomendaciones son principalmente las personas que estén interesadas en venir a trabajar a China Se basan un poco en la búsqueda, búsqueda, búsqueda previa a venir a trabajar aquí a China Entonces vamos a buscar muchas cosas porque no sabemos qué tipo de experiencia nos vamos a topar ya estando en el país, ¿no? Entonces sí requiere mucha búsqueda Como punto número uno es hacer la búsqueda en una plataforma correspondiente al sector donde quieres venir a trabajar yo, por ejemplo, estoy trabajando en el rollo académico y he encontrado varias posibilidades de oferta de trabajo y tal en, por ejemplo, en LinkedIn. Ahí puedo encontrar eh, workshops, seminarios, eh, trainings y muchas cosas referentes a mi sector. Pero hay muchas otras plataformas. Eh, depende a cada especificidad de cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, 51job.com, está echinacities.com, está hardchina.com y, de hecho, algunas páginas un poco más de network como es smartshanghai.com pero tienen por ahí información y a veces suben eh, ofertas de trabajo a nivel más local, entonces vale la pena saber qué tipo de plataforma es la que nos conviene más para iniciar el proceso de trabajo y de búsqueda más bien, eh, eso es como punto número uno, búsqueda en la plataforma correspondiente, dos búsqueda también pero ahora en la locación específica y me refiero a el rollo geográfico no va a ser tu misma experiencia si estás trabajando o viviendo en Shanghai, o en Beijing, o en Shenzhen en Suzhou, o en alguna ciudad perdida en el centro de Shanghai. Digo, de China. Entonces, pues depende de la experiencia que vamos a tener aquí en China, es prácticamente el lugar donde vas a estar viviendo. Y son muy diferentes, cambia el idioma, incluso a veces hablan dialecto, incluso aquí en Shanghai no hablan del mismo chino mandarín como lo conocemos, que es el Putonghua hablan el Shanghai Hua, en Sucho hablan el Sucho Hua y así cambia muchísimo de ciudad a ciudad cambia también, el, el, también las maneras, formas de ser más o menos cambia también la comida y cambia también el clima y bueno cambia muchas cosas entonces hagan mucha búsqueda también en específico en la locación geográfica en la que ya tienen más o menos algo en mente y hacer búsqueda en la compañía en específico esto me refiero porque hay muchas compañías que a veces quieren que vengas así tal cual rápido porque les surge y no tienen tiempo para mandarte los papeles específicos que necesitas para la visa de trabajo. De hecho sí se puede hacer, pero muchas compañías, universidades, escuelas te piden que vengas con la visa de turista y ya aquí estando en la visa de turista te cambian a la visa de trabajo. Es posible, pero vendrías digamos con mayor incertidumbre, no, no, no sabrías bien qué es lo que va a pasar si sí se va a cambiar el proceso de la visa y tal. Pero hay otras compañías, de hecho, yo así le hice de inicio cuando vine a Beijing hace ya unos años. Eh, les dije, bueno, tiene la oferta de todo, pero les dije que mandaran la carta y el contrato tal cual. Entonces me enviaron el contrato y yo allá en México, en la embajada, con eso, en la embajada china, fui y les mostré eso. Y ellos me dan la visa Z. Con esa visa Z, llego a Beijing, digo, Aja, a Beijing, y yo ya estando en Beijing, hago el cambio de esa visa Z por el permiso de trabajo tal cual. O sea, nunca me vine con la visa de eh, turista. Entonces, ya como que tienes mayor certidumbre y tienes la confianza de que una empresa seria te respalda. Entonces, eso es muy importante. Eh, hacer búsqueda, búsqueda de todo. Búsqueda en plataformas de inicio, búsqueda en la locación geográfica donde vas a venir y búsqueda en tanto sea posible de la compañía. Pueden hacerlo en foros... Eh, de hecho en TripAdvisor y por ahí hay mucha información ya al respecto y, y he leído bastantes informaciones a veces buenas y malas de algunas empresas y compañías Que al final, eh, no sé, como que toman el riesgo de traer personas de diferentes países Y a veces tal vez la visa no, no resultó Y otra recomendación es, si tienen espacio, eh, traigan víveres y cosas con las que ustedes eh, Se van a sentir más, no sé, confiados de que saben que las han utilizado en su país Por ejemplo... Yo cuando vengo de México cada año pues tengo 46 kilos de espacio en mi maleta Entonces no necesito tanto y me traigo cosas, no sé, como de farmacia Me traigo salsas, eh, chiles secos para hacer salsa a veces Me traigo desodorantes, cosas así de baño que aquí en China a veces es difícil de encontrar Por ejemplo, incluso alguna vez en un supermercado más o menos grande en Shanghái fui fue en Shanghái, fui y pregunté ¿Hoy no tiene desodorante? Y no, porque era invierno y yo así de ok entonces, y tal vez si haya dos, tres opciones y al triple de precio. Entonces, digo, si, si puedes, si tienes espacio, en lugar de traerte una maleta vacía, pues mete con víveres. Está bastante bien, no está de más. Y bueno, pues así es eso las recomendaciones. Si tienen por ahí más preguntas, háganmelo saber y estaré contestando ahí en los comentarios. Que esté muy bien, saludos nuevamente y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.